Hola, eh, soy Sam y ella está a mí y vamos a reaccionar al capítulo 4 de Kenan y Kel. Finally, me encanta Kenan y Kel. Bueno, entonces ya no tenemos mucho que decir porque ya habíamos mencionado cosas. ¿Qué? No ¿qué <risa> ¿Estuvo okay. okay. <risa> La ropa de Ken. ¿El nombre del show surgió porque... Sí. Oye, no es que estoy hablando con el público, Kel? Sí, pero acuerdo? Kenan, eh, ¿podrías moverte un poco? Sí, hacia allá ¿Así está mejor? Sí, muy bien ¿Cómo les iba diciendo? ¿Llamaron el show por Kenan, y Kenan y Ken? ¿Sí? ¿Por qué un... ¿Por eso? Verán, le pusieron al show nuestros nombres porque Ken. pensaron que sería... ¿Cómo sabías que la piedra iba a caer justo ahí? No lo sé, solo lo sabía. ¿De verdad? y bien normal. me dice que hoy tendremos un show muy interesante? A, a lo mejor va a ser de algo de evidencia. Acompáñame, Kel. Kenan. Sí. Kenan, debemos terminar la presentación. Kenan, el público. Kenan. Oh, ya empezamos. Las manos. Bien. Qué bien. Ay, qué no importa, ¿eh? adelante. Pues, eso, eso, eso. Es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puedo pagarte después. No. Bien, es el turno de Kenan. ¿Quién tu turno? Aquí voy, sí. sí vamos, voy. No acá. qué perder ¿De un ¿Qué es eso? Uno, dos litros. Dos litros. ¿no? Las las litros. chips cuatro bien uno dos tres cuatro me tocó de la dirección de mi casa me jugar que apuesto que no le dirías eso a Naomi quién es Naomi chica que a Kenan le gusta qué Vaya. ¿Quién te dijo que me gustaba Naomi? Nunca le dije a nadie que a mí me gustaba... ¿Quién? ¿No estás arrojado no, no es cierto, solo es asma Tú no sufres de asma Dame el dado, vamos Vamos, querido Muy bien. No, no lance un ocho no, Tranquilo, sopla eso es, aquí vamos. A... <risa> ¡Ocho! Eso me dolió. Oh, papá, debes entrar al calabozo. Quizá a papá le guste el calabozo. Sí, apuesto que a papá no le gusta ir de último. ¿Quién te preguntó? Oh, no, <risa> Todo lo que está diciendo que él se está, está cumpliendo. Por porque al dentista le encontró tres caries. Okay. Sí. Pensaba decirlo después. Es vidente? ¿Cómo sabes lo que me dijo el dentista? ¿Cómo ¿Sabe todo bien, pero... Sí, quiero un 10. Porque es vidente? Dame un 10. Por favor. Dame un 10. Por favor. Le va a dar un 10. Deseo el Un 10. Deseo que lances el dado. Ya <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> yeah, sabía que iba a decir eso. ¡Wow! <risa> ¡Muy bien! Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Dos! ¡Ay, no! Tres, El papá lo odia. Sí, lo odia. Nunca dos, le ha caído dos, bien. Cinco, seis, okay. siete, ocho, bien diez, vaya, ¿Cómo tienes tanta suerte! ¿Cómo supo de mis caries? <risa> Yo contesto. Todavía no había sonado. ¿Cómo? ¿Lo supo? Esto es muy extraño, amigo. ¿Será mejor que conteste? ¿Podría ser su amiga de la secundaria, oh, Claire Mantel? Hola. Es Clermantel. Oh, ¿Ah? ah, ah, ¿Cómo? Algo anda mal aquí. Creo que es psíquico. Yo creo que es raro. Yo creo que es adorable. Pero es psíquico? que no lo entiendo. No le dije a nadie que me gustaba. ¿Cómo lo supo? ¿Quién? él ¿Te gusta Kel? Kel, no. No seas grotesco. <risa> Naomi y que lo supo. Grotesco. No ah, sí. Y supongo que también adivinó si que, que mi papá para... tenía tres caries y que mi mamá recibiría es... una llamada de alguien que no había visto hacía 15 años. Es de verdad, que él de repente ha desarrollado poderes mentales. ¿Crees que él es psíquico? Sí. ¿No has notado algo extraño en él últimamente? Él es raro. A le gusta la soda de naranja. A qué le gusta la soda de naranja. Es verdad. Es verdad. Él siempre es raro. Sí, sí, sí, es verdad. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, solo lo de siempre. Sí, lo de siempre. Como él es psíquico. Hay una forma de averiguarlo. Muy bien. ¿Cómo? ¿Kel? Dime algo. ¿Cómo qué? No lo sé algo sobre mí, algo personal. Ah, ah, ah, de acuerdo. ¿Tienes pesadillas donde te persigue un conejo gigante? <risa> Disculpa. Sí, lo ¿Cómo lo supo? ¿Qué? ¿Qué sueño con que me persigue un conejo gigante? Tú sueñas sí. con conejos gigantes y garras gigantes. Deja de reírte? de reírte. Muy bien, muy bien. Quiero muy bien. saber cómo lo supo. Está bien. Iré a preguntárselo, de acuerdo? Bien. ¿Y qué? Se está hablando... el pan? Contigo un momento. ¿Cómo supiste lo de Cris y los conejos gigantes? Oh, una vez llegué aquí mientras dormía una siesta Ajá. y estaba hablando dormido. Decía... ¡Vete, vete conejo gigante! Déjame solo. No soy una zanahoria. ¡Vete! Ah, ok, eso sí tenía una razón. ¿Cómo supiste de... De las caries de mi papá. Voy al mismo dentista, revisé sus archivos. Pues está bien. ¿Y cómo supiste que mi mamá iba a recibir esa llamada? Ayer contesté tu teléfono y tu mamá no estaba. Y le dije a la señora que llamara como a las 7. Sí, pero cómo supiste que el teléfono iba a sonar en ese momento. Dime. El teléfono tiene una luz que se enciende antes de sonar. ¡Vaya! O sea, todo oh, tiene explicación. Todo tiene su explicación. ¿Cómo supiste que me gustaba Naomi? Leí tu diario. Oh, creo que eso lo explica todo. ¿Quién te dio permiso para leer mi diario? Tiene diario. No puedo contenerme. Tu vida es muy interesante. That is vaya, cute. Vaya, Sabía que tenía que haber una explicación para todo esto. Nadie puede tener habilidades mentales extras sin tener las normales, amigo. <risa> <risa> lo tomó como un En realidad <risa> <risa> <risa> lo ofendió. Oye, Chris, no lo entiendo. Nadie pudo descubrirlo lo del conejo gigante. Kel, dime otra cosa. Pe, Predice mi futuro. Pe, pe, pero pero yo... oye, Kel, no lo tortures. Predice su futuro, vamos. Ah, <risa> a, a, a, veo... Sí. Dime lo que ves. Dile lo que ah. ves, psíquico. <risa> a, a, veo... ¿Un símbolo? Un símbolo. Uh -huh. Veo un símbolo. ¿Qué es? Dime. Uh, es el... Número 3. ¿El número 3? Es obvio. ¿Eso qué quiere decir? No lo sé. Uh, uh, uh, probablemente un peligro, ¿verdad? Uh, sí, un peligro. Uh. Tres. ¿Peligro? ¿El 3 significa peligro? Muy bien, es suficiente por hoy. Pero debo saber eh, que no queremos agotarlo, ¿verdad? Bueno, está bien. El número 3. Peligro. De esta manera mi vida se verá afectada por el número 3. Oye, ¿por qué me hiciste hacer eso? ¿Por Quiero que todos piensen que puedes leer la mente, predecir el futuro y esas cosas. ¿Para qué? Seremos famosos. ¿Cómo convencería a la gente de que tengo poderes psíquicos? Bueno, ya toda mi familia lo cree, amigo. Y Chris... Sí, es el 3333. Bien, habla Chris. ¿Qué sabes sobre mi futuro? ¿Cuál es el peligro? Dígame, dígame cosas. Colgaron. Chris. Para ser jefe es muy Chris. extraño. Uh, oh, Kel acaba de decirme que si no te vas a casa te contagiaré con un gran resfriado. Yo lo no dije. Uh... <risa> Bien obvio el guiño. A casa. Pero Chris, qu quiero trabajar. <risa> Kenan creo que debemos hacer Kel. caso a todo lo que diga aquel. Vete a casa. Bien. Si usted lo dice, jefe Vámonos, amigo psíquico ¿Qué precio tienen estos productos? Son... 3.33 3.33 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aléjese de mí! Pero yo... ¿Qué es usted, señor número 3? ¿Tú por qué? quieres pelear? ¿Queréis una lista de datos sobre mi familia? ¿Qué clase de datos? Cosas que ellos no saben que yo sé y al ver que tú las sabes pensarán que eres psíquico. Porque ¿Por tiene un archivero en su cuarto. ¿Por qué te lo dije. Cuando estén convencidos de que eres psíquico, lo no que hagan cualquier cosa que queramos. <risa> Aprende la de memoria. <risa> de acuerdo. ¿Nadie ¿No tiene un archivero en su cuarto? Ah, <risa> Él sí. Tu mamá solía llamar a tu papá trasero apretado. <risa> trasero apretado. Qué tiene eh? de gracioso. Es que no veo a tu padre como un trasero. Peor. Bien, trata de no imaginarlo. <risa> uh, a Kyra le gustan los chicos mayores. Me imagino que eran. Lo sorprendieron de la universidad Ay, no por Dios corretear. No ¿Qué es corretear? Sí, porque no tiene sentido los años años así 70, como lo se corretear a Correr desnudos en público. <risa> ¿Tu madre hizo eso? Sí, deja de sonreír, amigo Le gustó a su mamá Presta atención. Te enseñaré cómo okay. es una mirada pues psíquica no sé, Bien, tu cara debe tener un semblante místico Así Vamos, inténtalo Ay, mira la camisa no, La ropa sino, está un point ¿Qué? Parece que fueras a vomitar Observa. Sí, me encantan sus outfits Eso es Mueve más los labios Mueve más los labios así. Como, como Elvis, Gruñe. Como Elvis. Bien, bien, bien. <risa> <es como> si <risa> pensando en algo. Haz como si pensaras. <risa> <Es un monstruo. risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Qué malo. <risa> <risa> se no ve menos viendo, pensante ¿Ves? haciendo... Sí, el cine sí padres, ¿no? todavía menos Vamos a ver el cachorro malvado oh, Donde al final el cachorro se queda con el hueso oh, oh, oh, dia, Ya nos arruinó la película ¿Cómo sabes el final? Oh, ya la vi Digo, digo, la vi en mi cabeza En esto oh, Está oh, haciendo la... Oh, oh, <risa> él va a vomitar? Oh, no, no, no, <risa> <a romitar. risa> Esa es la cara que tiene aquel cuando pasa por un trance simple. Diles lo que ves. ¿no? <risa> Veo a tu mamá y a tu papá y el apodo trasero apretado. ¿Quién es trasero apretado? Así es como no. le decían a tu padre cuando comenzamos a salir, cariño. Eh, ¿Cómo lo supo? No lo no sé. ¿Qué más sabes? De... Que te gustan los chicos mayores. ¿Qué? Uh, digo a Kaira, a Kaira le gustan los chicos mayores. Sí, sí. ¿Verdad, Kaira? Sí. Así es, él. Que... ¿Ves algo más? O sea, pues que la niña. Sí. Veo... A, a tu madre... por toda... la universidad... correteando. Vaya chica. ¿Qué? Muy bien, deja de ver eso inmediatamente. Deja ¿Qué? de ver. Qué mujer. Mamá, qué es correcto? Qué mujer. ¿Qué? Dentro de 10 años, vamos a ver, vámonos. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? una visión ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué lo tienen ahí metido en su casa para empezar? ¿Sáquenlo? Veo... ...a Kenan... ...en la escuela. ¡Sí! Lo veo... ...en la escuela. ¿A, ¿A de, de ¿Cuándo? ¡No está claro! <risa> en la escuela la próxima semana. Ah, ¿sí? Pues no habrá ningún accidente si Kenan no va a la escuela. Kenan, faltarás a la escuela durante los próximos ocho días. Pero mamá... Nada de... Ocho días sin escuela, hijo. Es definitivo. Bien, vámonos. Ese chico me da escalofríos. A mí también. Ey, ey, nada de correteos. <risa> <risa> sí, Es que, es que divertido. Faltaré la escuela una semana. <risa> sí, bien. Sí, pues solo Maldito. el comienzo. Llegó la hora de engañar al mundo entero. Siempre lo quiero usar. Siempre este lo quiero Digo que no. ¿Lucra? Son, sí. Sí, o sea, son tres iguales. Así es, las trillizas venimos en grupos de tres. ¿verdad? ¿A qué vinieron? Solo queremos papas fritas, es todo. Y salsa. ¿Qué, ¿Qué sabes no, si? de tener dos Hasta hermanos ahora, iguales. Que eres un gran idiota. y dos. Dos, sea, esos sean tres. ¿Rigvis? ¿De verdad? Kel, es el show de Kevin Conway, me devolvieron la llamada. No puede ser. Uh, sí, ajá. Uh, o oh, habla su manager y mejor amigo, Kenan. Se llama Kel Kimball. Y ya lo va a vender como estás psíquico algo. Es el mejor psíquico del mundo. Muy bien, lee la mente, eh, predice el futuro. ¿La semana entrante? Claro, claro. Re... O sea, ¿cómo va a hacer que eso funcione? Y bien. Estaremos en el show de Kevin Conway También bien idiotas, pero siento que Sí van a engañar al público No quiero salir en el show de Kevin Conway ¿Sí? ¿Qué No eres muy bien amigo. No me hagas salir en televisión No deja de lloriquear Necesito lloriquear Es que no sí Kenan no puede tomar decisiones sin. Mi problema te lo diré. No soy psíquico. No puedo predecir el futuro. Todavía el pasado me confunde. Él, solo Ay, es un, con un niño. Conversarán sobre cosas psíquicas. Yo no converso bien. Él sabe? <risa> no, <risa> <tampoco risa> no lo haré. Sí, lo harás. Tengo miedo. ¿Te he dado un motivo para desconfiar de mí? No, me Ajá. has dado mil motivos. Sí. Dime, dime uno, amigo. Me hiciste usar una falda, hacerle cosquillas a un policía. Ajá. Me hiciste hacer el bat mitzvah. Tenías que hacerlo. Me hiciste besar a un borracho. Ajá. Me Ajá. convenciste de vender mi riñón. Ajá. Y de pegarme al tren, ¿lo recuerdas? Sí, fuiste muy rápido. Tuve Vendió su que hacerlo. ¿Qué? Vas a presentarte en el show de Kevin Conway o Oye, no lo haré Abre tu corazón No lo haré Te presentarás en el show Te dije que no lo, sí, haré. lo harás Le han hablado ser. Pobrecito Pobrecito Pero lo mismo no no más en el hoy conocerá Ajá. uno de ellos Nuestro show de hoy Los Psíquicos Muy bien Bien, antes de presentarles a nuestro invitado, descubramos algunas cosas sobre él. Un fuerte aplauso, por favor, para su manager y mejor amigo, Kenan Rockmore. Hola, Kenan. Hola, Kevin. ¿Cómo están? Bien. Kenan, fuiste tú quien nos contactó para hablar de Kel, ¿no es así? Tienes mucha razón, Kevin. Así es. Como el increíble mejor amigo de Kel y su manager personal, pensé que ya era hora de que el increíble Kel compartiera sus dotes psíquicos con el mundo entero. He visto sus poderes y créanme, es sorprendente. Supo que estaba a dieta, supo que el teléfono iba a sonar y esta sabía quién estaba llamando. Oh. Y sabía que corrías desnuda por ahí. Oh. Silencio, hija. Y además de eso, también supo lo de las caries de mi esposo. Disculpe. Mis dientes, Kevin. Oh. Tenía tres caries y no sé cómo que lo adivinó. ¿Y no había manera de poder averiguar eso? No. No se lo dije a nadie. Siempre supe que Kel era especial. ¿Y tú eres? Me llamo Kyra Rockmore. Conozco a Kel desde que era una niña. Él. Él es tan adorable. <laughs> Eso es fantástico. Way cute, y también least. tenemos en uh -huh. nuestro panel a Ezequiel, quien nos ha pedido mantener en secreto su identidad. Sí. Por favor. <laughs> Ezequiel. <laughs> <¿Tú> ¿Qué <laughs> sabes sobre Kel? No. Se parece al Lincoln ¿Qué él sabía que soñaba con que me atacaban conejos gigantes? <risa> ¡No es gracioso! ¡Son enormes! ¡Sus dientes son gigantescos! ¡Un momento! ¡Un momento de calma! Oy. ¡Calma! ¡Calma! Se quitó kid. los lentes ya ¿Quieren conocer a un verdadero psíquico? Sí. Se veía como Lincoln el ¡Bien! Vamos a llamarlo, damas y caballeros Un aplauso para el así llamado, increíble, Kel Kimball Bien <risa> rabia ese juego. ¿Qué, ¿qué, qué estás haciendo? Aléjese, aléjese, mí. ¿Qué pasa? ¿Tú? Con el pie. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué hay de nuevo, Kevin? Tú eres el psíquico, dímelo tú. ¿eh? <risa> uh, bien, Kel Tengo entendido que lees la mente, predices el futuro y ese tipo de cosas. Así es. Se lo preguntaba a Kel. Uh, Kel, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías no, poderes psíquicos? Uh, el miércoles pasado. Uh -huh. ah. ¿Te sucedió algo extraño durante tu niñez? Bien... Cuando tenía seis años me comí 56 orugas. <risa> <risa> Creo que él se refiere a si te golpeaste la cabeza cuando eras niño. ¿Ah? ¿Ah? Oh, sí, muchas veces. <risa> Controlándonos con la mirada. Vayamos al grano. ¿De verdad eres psíquico? Sí, estaba hablando con qué? ¿Sí? Muy bien, man. Bien, ahora someteremos a prueba a nuestro invitado y averiguaremos si Kel Kimbel es realmente psíquico o es un farsante. Ve, está, bonito. lo está obligando a que quede como farsante cuando él no quería. Ahora sí es hora de probar no. a nuestro psíquico, o Kel. Uno de estos botones está conectado a la luz verde. Si presionas el botón correcto, la luz verde se enciende. Los botones restantes se están conectados a tus amigos. Si presionas los botones equivocados Tus amigos oirán un ruido ensordecedor ¿Qué? Ándele, <risa> <risa> ándele, qué bueno sabe cuál es el botón Sí, correcto, qué bueno ¿no? Todo depende de ti, increíble Kel Qué bueno, para que se le quite a Kel um, Ser tan egoísta Un momento, no quise presionar ese botón Creo que es este <risa> <risa> <risa> ah, ah. <risa> ah, Vaya bonita. ¡Ah, los mataré! ¡Ah, oh. oh. ¡No! ah ¿qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué oh. ¿Qué oh. oh, lo siento! ¡Lo siento! ¿Qué? ¿Lo sientes? ¿Qué? Ah, ¡No soy psíquico! ¡Solo soy un niño! ¿Solo eres un niño? ¿Ahora verás? ¿Se supone que eres mi amigo, ya. Ya basta ¡Ay! ¡Ay! ay, por favor, él, ay popa, popa, popa, <risa> bien merecido que se lo tiene. En sí. Y qué todavía Gracias, muchas gracias a todos. ¿Se divirtieron esta noche? Muy bien, bien. Lo ven, lo ven. Lo sabía. Ya sí. basta, amigo. Todo el mundo sabe que los fenómenos psíquicos no existen. ¿Estás seguro? Claro que lo estoy. Qué extraño, porque tengo el presentimiento de que se te ocurrirá otra de tus locas ideas. Eso es ridículo. ¿Qué te hace pensar que se me ocurrirá? ¿Qué kenan? Qué... Tengo una idea... Oh, no, Kenan, ya basta, mira. Sí, es el churrito. Divertido. Solo necesitamos tú? un mapache y jugo de frutas. No, no. ¿Qué, Kenan? Oh, sígueme, no, Kenan. no más problemas, amigo. Kenan. Los mapaches no toman jugo, amigo. Kenan. Oh, otra vez no. <risa> En <risa> los extremos Ah, que me cayó mal Kenan Sí, a mí también en este episodio me cayó mal Kenan Porque se me hizo muy egoísta uh -huh. Bueno, más de lo normal Porque normalmente es egoísta, pero O sea, normalmente se meten en situaciones Que te dan risa y así, pero Como que los dos Y, a veces, y muchas veces Kenan sonsaca a mucho Para hacer las cosas Pero aquí no sentí que ni siquiera lo sonsacara Lo obligó así Descaradamente. Obligado. Sí. Sí, sí, sí, sí. Porque no, nunca normalmente... lo consacó, nunca lo convenció de alguna manera que dijera, ándale! Oh, y luego que después, no sé, que él dijera como que... Normalmente le lava el cerebro diciéndole... Exacto. Como que le vende la idea, ¿no? Le suaviza sí. las palabras. Sí, pero sí, ahora sí. no, literalmente y ponle, lo que, y ponle que lo engañe y que sepa que aquel está muy inmenso y se la va a creer, pero ahora sí... Sí, o sea... lo Muy mala así. onda, la verdad. Muy mala onda. Yo no me pararía en un programa que sé que van a haber miles de gente y que... Y tú sabiendo que eres una farsa. O sea, tienes que ser muy bueno mintiendo para hacer eso. Sí. Y que él no es bueno mintiendo. No. Muy mal. Bueno, yo creo que eso sería todo ya por este capítulo. Nos vemos en el otro. Bye. Peace.